De... Aplausos concursante número 2 Si es que hay que enseñar, hay que enseñar Aplausos concursante número 3 Y aplausos concursante número 4 Si las hubieras enseñado Creo que tenemos una ganadora que se lleva Un viaje a los Fermines Gentileza de Ontopic botella de champán y camiseta de University Marty. Y la ganadora es la concursante número uno. Gracias a todas las chicas, fortísimo aplauso para ellos. Y en menos de 15 minutos comienza la espuma. Música.